¿Qué pasa piratas? Muy buenas y bienvenidos a una nueva serie en el canal llamada Tutorial D. En esta serie les voy a enseñar cómo hacer distintos tipos de cosas que pueden encontrar en internet o en YouTube con un simple video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un buen tutorial, esos tutoriales para chuparse los dedos en muy pocos pasos. Antes que nada les tengo que decir que hay diversos tipos de los mismos en YouTube. Eh, los más conocidos son el tutorial o tutorial hablado, el tutorial o tutorial escrito. Y el locuendo a, a a x d x d x d, -D, -D -A, -A, a a x d pero hoy nos centraremos en uno de los tutoriales más usados de YouTube. El hablado. Para este necesitamos algunas cosas muy fáciles de conseguir. Vamos a ver la lista. Un fondo de pantalla de anime, medio hentai, medio pornoco, pero que no llega a ser muy porno, cosa que incomode al que está viendo el video, pero no lo haga salir, algo que solamente lo incomode, ¿ok? Dan. Un micrófono de mierda. Dan. Un peruano o alguien de por ahí cerca, y si no conseguimos un peruano, podemos imitar el acento. Done, acércate al micrófono a la boca, si te lo tragas mejor. Done, hablar como si estuviéramos muriendo. Done. Además de todo esto, podemos agregarle algunas cosas extras, como una intro épica HD. Música de fondo que nos deje sordos O tener gente que nos interrumpa en el medio del video, ¿no? Che, Nema aflojando con los videitos, oh, ¿eh? Dios. ¿Vamos a pedir helado o no? Bueno, pedí, que. yo Bueno, escuchame mm. eh, De Grido no pido más helado La última vez que pedimos llegó todo derechito chastre oh, rechastre helado Dios. Pedimos de Fredo, ¿bueno? Qué sé yo, déjame romper las pelotas Pero si me tratás así, soy tu madre Si me tratas así no, mal vamos si me tratas Juntos así, ¿ok? Joder. Te quedas sin helado, jodete. Y de grido no voy a pedir más. Todo derretido, todo. Mm -hmm. ¿Eh? De frío. Bueno, andad cagar, entonces. Una vez que tenemos todo esto, debemos decidir sobre qué hacer nuestro tutorial. En este caso les voy a enseñar cómo descargar el... Final Freddy 3. Sí, el 3, este juego que está de moda, así que comencemos con el tutorial. De todas formas, a medida que estemos viendo el video, les voy a destacar algún que otro tip para que se vuelvan unos pros en hacer tutoriales. ¡Comencemos! Muy buenas mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un buen saludo es imprescindible para un video tutorial Y no hay nada mejor que muy buenas mis amigos de YouTube. Eso es genérico, eso es lo básico. Con ese saludo van a atraer a audiencia, con ese saludo van a ser los dioses de YouTube. Así que saluden así. Bueno, les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar Finite Freddy 3 totalmente gratis, un link por Megafire. Actualicen el escritorio todo el tiempo y además seleccionen la nada en el mismo. Esto va a llamar la atención de la audiencia y se va a quedar viendo el video. Ah, y recuerden aclarar todo el tiempo que el producto que están ofreciendo es totalmente gratis y se encuentra en un solo link. Esto lo tienen que aclarar el 100% de las veces. Pónganlo en el título, pónganlo en la descripción, pónganlo en una anotación y repítalo en el video porque la gente tiene que saberlo. Y bueno, nada, comencemos con el tutorial. Uh, bueno, para comenzar debemos ingresar a nuestro navegador. Una vez aquí debemos... Y debemos ingresar la página virusgratis.com eh, eh, esta página está totalmente libre de virus, pueden ingresar sin problema Tranquilicen a su audiencia diciendo que todo está libre de virus, por más que esté plagado Esto los va a calmar muchísimo y les va a dar un punto de confianza hacia ustedes Se podría decir que es una mentirita piadosa La pueden encontrar en la descripción del video, le damos enter y bueno, se ha como verán, nos. a esta página. Ah, y acuérdense de desactivar el ABAST. Y aquí va a estar Final Cut 3. Le dan a descargar por aquí. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Nunca se arriesguen a descargar su propio producto, su propio programa. Si hacen eso, su computadora puede explotar o algo peor. Recomiendo descargar el mismo programa de otro lugar más confiable, que no sean ustedes mismos. Y decir que... lo... preinstalaron. Total, el problema lo va a tener otro, no ustedes. Se podría decir que otra mentirita piadosa, ¿no? Una vez descargado, se les va a poner en el escritorio, le dan doble clic para abrir... Uh, y bueno, este... Una vez aquí, vamos a tener el juego. Uh, le damos doble clic... Y se nos abrirá, se como están viendo. bueno, lo que escuchan de fondo, se es eh, un simple mensaje, tranquilos, este programa está libre de virus, voy a proceder a cerrarlo. Reitero, desactiven el Avast, y si ya es muy obvio que su programa está plagado de virus, lo que pueden hacer es disimular un poco, o seguir insistiendo de que está totalmente libre de los mismos. Y bueno, eso es todo por el video tutorial de hoy. Es les haya gustado, espero que les haya servido y nada, me despido, no se olviden de dejar su like, no se olviden darle al botón suscribirse y los veo en la próxima amigos, bye. Una cordial despedida y así terminan el tutorial un tutorial excelente. Y eso es todo básicamente por el video de hoy, espero que les haya servido, si veo que esta serie tiene mucho mucho apoyo, lo que puedo hacer es seguir haciendo videos de estos, por ejemplo, cómo hacer un tutorial escrito, o cómo hacer un tutorial de los kendo, como quieran. Ah, y otra cosa, último tip extra, mm, recuerden al principio de su video tutorial poner una anotación de que ese video ya no sirve, e hicieron uno nuevo, exactamente igual. Tutoriales actualizados for the win. La base de datos de Virus ha sido actualizada. La base de datos de Virus ha sido, ha sido, ha sido actualizada.